Bueno, saludos comunidad biocéntrica. Hoy estamos aquí con un invitado especial que, que me da mucho gusto eh, compartir con él este, este encuentro y entonces. Se llama su... Eh, bueno, él se va a presentar él mismo porque él nos va a contar cosas muy interesantes y que lo que realmente nos interesa es que se presente él y que hable. Él. De acuerdo, entonces, Oscar, bienvenido. Muchas gracias. ¿Quién es Oscar? Muy bien, gracias Teresa. Este, bueno, yo soy Oscar Siconi, este, tengo doble nacionalidad, nací en Buenos Aires, Argentina, pero vivo hace 40 años en Perú. Este, bueno, en realidad, este, eh, eh, soy vivo en un... elegí en un momento determinado, este, cuando era joven, quería vivir en la montaña. Y cuando llegué a Perú me quedé impresionado, hice los caminos del Inca y me quedé muy impactado. Entonces eh, vivo en este momento hace 20 años, más de 20 años, en el callejón de Huaylas, que es una zona muy, muy bonita, es eh, la cordillera este, tropical, es una de las partes, de, tanto con la ecuatoriana, este, somos la cordillera tropical de la cordillera de los Andes, ¿no? Eh, ten, bueno, tengo 70 años eh, y estoy feliz de poder tenerlos y estar como estoy, gracias a la biodanza, por supuesto, y este, vivo acá con mi pareja, vivimos aquí en una casa de adobe, este, que es la construcción típica de, las, de la cultura andina, peruana, este, estamos frente a un bosque y tenemos energía solar, y bueno, eh, tratamos este, siempre de, de estar en contacto con la naturaleza y yo de profesión soy contador público, en mi otra vida fui contador durante 20 años hasta que descubrí la biodanza. ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué hemos traído ya a Óscar aquí? Eh, bueno, pues porque Oscar tiene <ríe> una experiencia muy hermosa formado con Rolando Toro, en Argentina, y, y aprendiendo muchas cosas de la biodanza original. Entonces, por eso lo hemos traído, original en el sentido de, de, de, de la mano del maestro, ¿eh? del maestro Toro. Entonces, la idea es que nos cuentes, eh, Oscar, cómo conoces la biodanza y cómo entra... Rolando Toro y todo el sistema, psicodanza primero y luego biodanza, ¿cómo entra, cómo le, cómo entra en tu vida y qué, qué significa para ti? Bueno, eh, yo re, me he formado en, aquí en Perú, no. Este, tengo el registro eh, 902, o sea, soy, después de Silvia Montes, que fue la persona que, que, que, que desarrolla la Escuela de Biodanza acá en Perú en los años 85 aproximadamente. Este, yo tengo la inscripción, después de ella, eh, la número 2, ¿no? de, aquí en Perú. Eh, en realidad, eh, eh, yo vivía en Argentina y en un momento determinado, como siempre pasa, este, las familias deciden un poco cuál es la carrera que uno elige, y cuando uno es joven tiene que tomar decisiones y bueno, este, tiene que aceptar un poco la, los consejos de la familia de mi época. ¿no? Yo soy generación baby boomer y por lo tanto esa generación estaba muy ligada a las tradiciones familiares. ¿no? Entonces este, yo quería estudiar eh, filosofía y letras y terminé estudiando ciencias económicas. ¿no? Entonces me recibí de contador, trabajaba en un estudio contable no me iba mal, me iba muy bien, avancé, este, y este, siempre me estaba preocupado por, por, por mejorar profesionalmente y también mejorar económicamente, hasta que un día se me apareció una mujer hermosa que me miró a los ojos y me dijo, te vengo a buscar, y yo descubrí a los 30 años que esa mujer se llamaba La Muerte. ¿no? Y La Muerte habló conmigo, conversó conmigo este, en una charla muy profunda, y bueno, eh, yo en ese momento tomé la decisión de que si eh, no me llevaba ella, eh, yo, me, yo iba a cambiar de vida radicalmente y tomé una decisión radical y abandoné mi estudio contable, abandoné Argentina, abandoné mi familia con un amigo, queríamos ir a estudiar a Stalin, a una universidad de terapias, de, que es una universidad de terapias alternativas, que era muy, muy fuerte en aquella época. Y yendo hacia Salem, este, pasamos por Perú, mi amigo había estado en Perú, me dijo pasemos por Perú, hice los caminos del Inca y me cambiaron, el, prim el primero que me cambia la vida fue los caminos del Inca. Los hice... Sí, sí. Es, Cuéntanos el, un poco de esto, sí. Este, eh, bueno, los caminos del Inca tienen el mismo nivel que los caminos de Santiago, no este, son caminos sagrados, profundamente sagrados y a mí me fue muy poderoso, tal es así que después cuando con la escuela de biodanza decidimos ah, eh, tra eh, traer gente desde el, a, a principios de los 90, eh, yo participé con dos grupos durante dos años seguidos este, para justamente eh, hacer los caminos del Inca. Pero después voy a volver a los caminos del Inca porque Ay. hay una anécdota que es bien interesante, Relacionada a ellos con la biodanza. Y bueno, me quedé en Perú y, y estuve unos años Salem, trabajando en Perú. Oscar, antes has ¿Cómo? dicho que antes has dicho que ibais con tu amigo en dirección a Salem. ¿Dónde está Salem? Salem está en San Francisco, es una universidad de terapias alternativas. Okay, okay. Y en aquella época se habían puesto de moda, estamos hablando de los 82, ¿no? Estaban, estaban muy de moda y era algo no, más que novedoso. Nosotros en Argentina teníamos algunas revistas, como que se llamó una de ellas, se llamaba Mutantia, que era una revista que hablaba de todas estas cosas, de las energías y todo lo demás. Entonces, este, eh, con, con este amigo, estábamos muy interesados en poder ver. Llegar, como no había, como esta época, la conectividad no era como ahora, había que ir hasta el lugar y tratar de, de, de ver qué posibilidades había de hacer cosas. Entonces, eh, bueno, mi amigo se sorprende cuando yo le digo, mira, yo no voy a seguir, me voy a quedar acá. Y cuando me quedo, conozco a un argentino que hacía programas de radio acá, que, que venía con toda una cultura de la radio argentina de hacer una radio informal, estaba muy de moda y él me habló y me dijo necesito un equipo de producción más grande, quieres quedarte y me quedé. No, no, yo no tenía ni idea, pero todo eso lo fui aprendiendo y en un momento dado surgió que, este, como siempre, la, la, los, la, la, los periodistas este, no, no van desarrollándose en el mismo plano económico que otras profesiones, entonces... Este, yo tuve que volver otra vez a trabajar de gerente en una empresa acá en Perú y trabajé durante tres años y en ese interín este, tuve un surmenage porque era un trabajo muy, muy fuerte, era abrir este, sucursales, viajar por todo el Perú este, y era muy fuerte, tuve un surmenage y un amigo me dijo oye, hay acá alguien que está haciendo algo nuevo, que se llama, creo que se llama Biodanza y yo, porque yo no tenía mucho interés en, en ir a psicólogos, psiquiatras, ¿no? ¿Ah? Y en esa época yo decía, bueno, es el estrés normal, ¿no? Este, en las empresas en esa época, las áreas de recursos humanos eran, recién se estaban formando, no acá en Perú al menos. Entonces, este, no, no había todo lo que hay ahora. Y, este, y mi amigo me habló y... Yo le dije, pero yo, ¿qué voy a bailar? No le digo, qué, qué, qué danza, qué danza. Yo que soy, tengo 200 personas a mi cargo, tú me vienes a tontear. No, no, dice, es algo distinto, yo lo hice y lo estoy haciendo y es genial. Y él me dijo, bueno, te hago una apuesta, si en un mes no va, yo te apuesto tanto. Y yo te si tú, eh, si tú aguantas un mes, yo te pago la apuesta y a ver qué pasa. Y bueno, hicimos una apuesta y yo el primer día realmente estaba un poco preocupado, no porque cuando Silvia Montes, la terapeuta, dijo, vamos a caminar, de golpe uno reaprende la caminata, yo dije, ¿qué me va a venir a enseñar a caminar a mí? ¿no? Esta mujer, estoy perdiendo el tiempo, me quería ir, y sorprendentemente traté de abrir la puerta con la excusa de ir al baño, y la puerta no se abrió. Pero lo más sorprendente de todo es que la puerta nunca estuvo cerrada, wow. pero yo hice la prueba y no se abría la puerta y bueno, en síntesis que, este, que me quedé y de pronto un día mi secretaria, a las dos, sema, a las dos semanas de haber estado haciendo biodanza como, como, como eh, participante, como en aquella época como paciente, ¿no? este, eh, mi secretaria viene y me dice, ¿usted qué? Está, usted está cambiando, ¿qué está haciendo? Yo le dije, yo cambiando, yo no estoy cambiando para nada. No, usted está distinto. ¿Pero qué está haciendo? Le dije, yo no estoy haciendo nada. no ¿Qué le voy a decir que estoy haciendo violenza, no Me iban a tomar por, iban a decir, este hombre se, se, ha vuelto, se ha vuelto loco. no Estamos hablando del año 85, que era algo, y acá no existía en Perú, y Perú es una sociedad... Hasta, hasta, la, hasta la actualidad es una sociedad bien conservadora, ¿no? La sociedad limeña, más que nada. Y bueno, me quedé y empecé a hacer biodanza. O y, sea que con, bueno, dos semanas, con dos semanas, tú ya estabas empezando a tener efectos. Que, los que, venían, los reyes, son... que lo veían los demás, más que tú, ¿no? Sí, porque, porque, porque después yo voy a, a profundizar mucho más, porque la biodanza no es nada más esas dos horas y media que uno está en la, en la sesión, ¿no? La biodanza es el grupo. Y cuando salía, empecé a encontrar un grupo de personas, ¿no? Me, la mayoría eran este, psicólogos estaban relacionados, sociólogos que estaban relacionados con esas disciplinas. Y bueno, este, íbamos salíamos, recuerdo que caminábamos cuadras, de golpe nos sentábamos a tomar un café y empezábamos a conversar, ¿no? entonces el, eh, había una influencia de un grupo al que yo no, no tenía no estaba acostumbrado a frecuentar no y ese grupo me iba me iba dando información este, estaba también el esposo de Silvia Montes que se estaba formando también que era un psiquiatra que era conocido porque él era fundador de la escuela de análisis transaccional en el Perú Ajá. entonces este él eh, también aportaban las, esas conversaciones no entonces, este, eh, bueno, en síntesis que, que yo empecé a hacer y un día Silvia me dice, este, tú tienes cierto talento, ¿por, por qué no te formas ¿no? en esto? Y yo le dije, pero ¿cómo es un poco la formación? Y bueno, estuvimos conversando y, y yo seguía haciendo eh, regularmente, como hace cualquier persona que empieza a hacer biodanza, lo, el grupo inicial, el grupo intermedio, no iba pasando. Y fue tan poderoso lo que pasó conmigo y cómo yo, en un estado de, de estrés tan profundo que estaba, empecé a encontrar una ventana y esa ventana no solo simplemente me, me, me daba una cierta, un cierto estado de bienestar en ese momento, sino que también me abría todo un espacio para, para enfocarme en algo que yo nunca había tenido, que era... Eh, algo vocacional, ¿no? poder hacer algo porque te gustaba, porque te lo querías. Yo simplemente era gerente por, por, simplemente por, porque tenía que serlo, porque no tenía otra profesión en ese momento. ¿no? Entonces yo, yo eh, encontré en la biodanza esa posibilidad y fue tan poderoso que eh, a los primeros dos años eh, empezó a venir Rolando Toro y bueno, yo eh, como éramos muy pocos, este, teníamos que estar todos al lado de él, aunque todavía no estábamos fo formándonos, ¿no? él empezó primero a venir a, a hacer este, algunos talleres abiertos para que la escuela crezca y para que las personas vayan este, formándose y, este, y, y él empezó a venir y yo lo, lo empecé a conocer porque en algunos momentos Acá le dicen chaperones, éramos como acompañantes de él, a, a acompañarlos a, a almorzar, cenar, llevarlo a donde él quisiera. ¿no? Entonces, este, como yo era gerente de una empresa, tenía carro, y mis compañeros que eran psicólogos estaban un poco, un poco este, en desventaja con todo eso, entonces a mí me decían, llévalo a tal museo, llévalo a tal lugar. Entonces este, empezamos a, a, a crear una relación y en un momento determinado, cuando él vino una vez, este, yo, yo personalmente que tuve, que tuve una etapa donde tomé la decisión, porque en ese sentido este, yo siempre me he desapegado inmediatamente de las cosas que no me hacen bien, ¿no? Ajá. Y he tomado decisiones como cuando me voy de Argentina, que dejo todo y que la gente dice, pero tú estás loco, cómo vas a abandonar tu carrera, qué vas a hacer, no sé, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de que toda mi vida había querido vivir en la montaña, tuve un viaje que hice turístico y vi un lugar y dije, ah no, yo quiero vivir acá. Entonces me acuerdo que conversé con Rolando una de las veces que vino y le dije Rolando, ¿cómo hago? Porque ahora va a empezar la formación, ya se estaba formando un grupo relativamente importante como para empezar la formación y, este, y yo le digo, yo quisiera irme a vivir a ese lugar, ¿no? entonces eh, con él aprendí una cosa interesante, ¿no? este, me dijo, este, a, te voy a hacer una pregunta muy clara, primero, este, ¿es el lugar donde quieres estar? Sí, ¿es el lugar que, que puedes hacer lo que quieres hacer? Sí, ¿es el lugar que puedes estar con quien quieres o si, si no tienes con quien quieres estar ahí en ese lugar haciendo algo que tú quisieras hacer con, para otras personas, le digo, sí, podría ser el lugar, ¿no? Pero sí es donde quiero estar y, y haciendo lo que quiero, lo que quiero. Entonces me dijo, esa es la biodanza. Claro, estas preguntas existenciales. <risa> me dijo, ya está, vete. Le digo, no, pero me tengo que formar. ¿Qué te vas a formar? Me dijo Rolando. No. No, ¿Cómo te vas a formar? Si ya está. Eso es lo que queremos en biodanza, que la persona... Esté donde quiere, haciendo lo que quiere, con quien quiere y para quienes quiere. ¿no? Entonces yo le dije, me voy entonces. Y le hablé con Silvia. Silvia me dijo, bueno, si Rolando no podía contra, contradecirlo a Rolando. ¿no? Claro. Porque, ¿Qué me iba a decir? Si Rolando me dijo, la violanza es eso. Es, claro. la, la, es, es, es el centro de tu vida, es la montaña. Ahí te tienes que ir. ¿Qué vas a estar haciendo acá en esta ciudad, trabajando en una empresa? Sí, allá puedes encontrar todas tus respuestas. Entonces yo me fui y durante tres años ahí yo este, hice cosas, eh, es decir, eh, eh, eh, por ejemplo, ¿no? este, que la gente en esa época decía, son locuras, ¿no? Una vez este, yo, ayudé, yo tenía un jeep y ayudaba en un hospital de, de una zona acá de la montaña que... que que conocí a un médico y él me dijo: Yo necesito llegar, llevar a las obstetrices a, las, a los pueblitos más alejados. Entonces tú podrías, tú pones tu jeep y yo, y yo te vas a conocer lugares, zonas rurales alejadas, vas a conocer la cultura de aquí de, del Callejón de Huaylas. Y a mí me interesó, y en uno de esos viajes él me, me, me trajo. Me dijo, tienes que venir, es urgente acá, que quiero hablar contigo. Yo fui, me llevó a la, al área de neonatología y trajeron un bebito, me lo dio y yo lo dije, ¿Qué, ¿qué es? Lo han abandonado, lo han dejado abandonado en un cementerio de una zona que se llama Yungay, que mundialmente es conocida, porque en el año 72 hubo un terremoto un terremoto muy fuerte, este, aquí en Yungay de grado 8 y desapareció toda, todo un pueblo, ¿no? con más de 15.000 habitantes, ¿no? Entonces es una zona mundialmente conocida, ayudaron todos los países del mundo, ¿no? Este, entonces, este, en ese momento yo adopté a mi primer hijo, ¿no? Yo, yo lo adopté y yo estaba solo en ese momento, ¿no? Entonces tuve, tuve que hacer un montón de trámites, este, con de, a pesar que la ley peruana decía que un hombre solo podía adoptar, ¿no? Y bueno, yo al adoptar a mi hijo cambió radicalmente mi vida, ¿no? Y, y bueno, este, pasaron, me, me formé una pareja, después con mi pareja vino también a vivir acá, a pesar de que ella era una actriz peruana muy conocida en Lima, ¿no? Y ella se vino a la sierra, nació mi hija, mi otra hija, y después apareció Tendero Luminoso, que fue un, un movimiento terrorista de los años finales de... De los años o finales de los 80 y ¿no? inicios de los 90, y bueno, tuvimos que volver a la, a la ciudad. Y ahí, cuando vuelvo, en los tres años después, con mis dos hijitos y mi esposa, mi, pare, mi pareja, este, yo empecé la, la formación ya, for, ya lo formal. ¿no? Volví en los 90 y ya ahí sí, este, Rolando venía, ya estábamos en formación. Y justamente este, después ya me gustaría hablar un poco de cómo era él y cómo, cómo él formaba, ¿no? Cuenta, porque, cuenta, cuenta, cuenta cómo, cómo porque, era porque, él. Cómo, sobre todo cómo él, formaba. Claro, eh, el concepto de Rolando es que la biodanza está dentro tuyo, ¿no? Entonces, si tú no eres biodanzante, este, desde, que, desde que te levantas hasta que te acuestas, este, no puede ser, ¿no? Entonces, la estructura de las, de las maratones de, viola, de biodanza, este, este, hay maratones que para mí este, son, maratones que son en, emblemáticas, ¿no? Y que, es, que, por ejemplo, el caso de la maratón de movimiento, del movimiento humano, ¿no? De otra maratón que para mí es emblemática es la, mara, la maratón distinto, ¿no? Y ahora con las neurociencias que demuestran cómo funciona el cerebro, ¿no? Ahí tenemos justamente eh, cómo se demuestra que, este, que eh, Rolando Toro ha, ha tenido eh, estados de iluminación y de genialidad en, en, en momentos determinados claves de la, del mundo de la biodanza. Y para mí este, uno de ellos es justamente cuando él desarrolla estas maratones y, y, este, y que son... ¿Por qué, que serían ¿Por qué consideras, algo así que... ¿sí? ¿Por qué consideras que, son, que son la de movimiento humano y la de instinto? Bueno, la de instinto ya lo has dicho, pero la del movimiento humano, ¿por qué consideras que son realmente excepcionales? En, en... Yo considero que son excepcionales porque este, en este momento las neurociencias, este, aplicando un poco los conceptos de la doctora Diamond que es la que descubre la plasticidad cerebral y del doctor Joaquín Fuster, español, este, que, que justamente, bueno, yo siempre le recomiendo a la gente de Biodanza que, eh, que siga justamente los videos del doctor Cuncet, ¿no? Con su programa Redes, ¿no? Que para mí es un, es un, un investigador científico. Que, que, que está al avanzada ¿no? porque la ha entrevistado gente hace 30 años cuando esa gente hoy está este, a, a, a un nivel superlativo en lo que se refiere a la parte científica de lo que es eh, no solo los descubrimientos del cerebro sino también todo lo que es la medicina cuántica ¿no? sí. entonces este, eh, eh, por ejemplo el, el cerebro está en constante movimiento, fíjate que en los años 60 ya estaban trabajando los eh, de trasplantes de, de, de corazón y del cerebro. En los años 60 no se sabía casi nada, ¿no? tal es así que se hablaba de que usábamos el 10%, nada más, ¿no? hasta el 5% a veces. Entonces, un poco, eh, eh, yo creo que el movimiento ahora se demuestra de que lo que hace es eh, activar permanentemente, sinapsis cerebrales, y esas sinapsis están generando neurotransmisores. Entonces, este, cualquier movimiento que yo haga, desde levantarme, caminar supone, al baño, este, hacer toda la rutina que yo hago de mi autoaseo, este, salir del baño, vestirme, ir a la cocina, todos esos movimientos están generando en ese momento sustancias químicas, ¿no? y las neurociencias lo muestran. Y básicamente, este, a mí me ha interesado mucho poder explorar, más allá de la biodanza, en científicos que han trabajado, trabajado sobre el concepto de McLaren del cerebro triuno. ¿no? Entonces, justamente, eh, por ejemplo, el doctor Van der Kolk, que es el que desarrolla eh, todo lo que es la terapia de, del estrés postraumático, que ahora, que ahora está... es más que obligatoria a nivel mundial, porque la terapia del estrés postraumático cura a las personas que, tuvieron, este, que estuvieron en una guerra, cura a las personas que estuvieron secuestradas o las personas que estuvieron en contacto con la muerte, ¿no? o personas que fueron violentadas. Entonces esas, todas esas personas, tanto Van der Kolk, al, al, a los que yo he investigado, este, y, y usado un montón de referencias de ellos para certificar que Rolando Toro fue un genio en aquella época, ¿no? porque el abordaje que hacemos nosotros no es un abordaje cognitivo-racional, es un abordaje primero instintivo-emocional. ¿no? Empieza el cuerpo, sigue la emoción y después termina la, la parte racional. ¿no? En cambio, el abordaje de la psicología y de la psiquiatría es Empieza la, la parte racional, bajo a la emoción y recién después llego a la parte este, corporal. Este, entonces, eh, justamente tanto Van Der Kort como Peter Levine, que yo le sugiero a los compañeros y compañeras de biodanza que profundicen un, un poco en ellos, Peter Levine es el que descubrió la, eh, la experiencia somática, ¿no? O sea, cura, cura el, eh, su libro Sanar el trauma, justamente es eso, ¿no? Entonces, eh, la biodanza, justamente si yo, yo siempre he tomado los movimientos en mi vida cotidiana como para poder autosanarme, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, eran, yo no voy. ¿cómo eran las clases sí. de, de Rolando? ¿Cómo eran las clases sí, de Rolando? Volviendo, volviendo a Rolando, para no distraernos, este, eh, sí, bueno, las clases de Rolando eran cl clases que... En el caso, es decir, yo, yo, yo eh, a Rolando lo conozco en, en una parte de la transición de una escuela de un país, ¿no? Entonces, en la transición de la escuela de un país, yo entiendo que en un momento donde una disciplina va a empezar a, a desarrollarse, este, hay un montón de cosas que el facilitador, en el caso de él, él venía y se, saltea, se saltaba porque él tenía que estar con nosotros como... Este, como si haciendo un desarrollo normal, más también haciéndonos lo que yo hablaba contigo una vez, ¿no? que él, él estaba muy preocupado en las marcaciones, ¿no? en marcarnos, en marcarnos a nosotros ¿Cómo en lo que era la calidad. Claro, como claro, claro, él, él, él la, la clase la hacía como si estuviera trabajando con futuros facilitadores de biodanza, ¿no? claro. Entonces, nosotros las clases normales las hacíamos con Silvia Montes, pero en las clases de él, él había momentos que paraba, que, hacía, que te observa, observaba, ¿no? cosas que definitivamente en biodanza este, uno no, no va a estar haciendo en una clase regular, no, no va a estar este, haciendo marcaciones ni nada por el estilo. Claro, pero, pero en formación, producía... información es importante. Para, para construir un movimiento integrado. Eh, eh, yo, por ejemplo, eh, he tenido, desgraciadamente, en casos determinados, que, que, de, que conversar con personas que tenían eh, disociaciones ostensibles, ¿no? Y que pasaban un mes, dos meses, se querían formar y seguían con esas disociaciones, ¿no? Entonces eran personas que yo le decía, mira, sigue, sigue, sigue haciendo clases regulares. Con grupos más avanzados, y cuando tú veas que esto pasa, tra trabaja tu ritmo, trabaja tu fluidez, trabaja tu flexibilidad, trabaja tu eutonía, trabaja todas estas cosas. Y cuando tú veas que ya has avanzado, te vuelves, vuelves a retomar la formación, ¿no? Porque Cosa esto, que veo. Eh, perdona, es porque esto, Oscar, esto tú lo llegaste a hacer porque llegaste a ser director de escuela. ¿No? Tú me contaste sí. que Rolando de alguna manera te dijo, mmm, te, te puso a, y dijo, has de ser director de escuela y tú algún, de alguna manera dijiste, ¿Por, ¿por qué yo no? Recuerdo esto que lo estuvimos hablando. Claro. Sí, sí. Entonces, tú haces sí. estas marcaciones, o sea, le haces estas indicaciones a, esta, a, este, a estas personas que tenían un movimiento aún desintegrado para poder ser facilitadores, porque tú ya eres director de escuela, ¿eh? Claro, sí, este, yo, yo justamente cuando vuelvo, cuando yo regreso de vuelta a Lima, este, después de haber estado tres años isla, eh, separado del mundo de la biodanza, pero conectado profundamente con la montaña, ¿no? Y, que, y claro, este, absorbiendo mucho del contacto con la naturaleza, de de los elementos, trabajando, eh, que, que yo ya tenía idea de todo eso, por supuesto, ¿no? Claro. Este, entonces, este, cuando yo regreso, coincide justo este, con que, con que eh, se está, ya se están empezando a formar, se armaron ya los grupos, porque primero la biodanza empieza... En un país empieza con grupos regulares y la gente va avanzando y, bueno, pasarán dos años. Y, de, y recién ahí se, se empieza a formar un grupo justamente ya de formación, ¿no? Este, entonces, este, cuando yo regreso, justamente comienza este grupo de formación, ¿no? Y cuando yo ya me formo, mis compañeros, la mayoría eran psiquiatras, era uno el esposo de silvia Montes, que era un es un psiquiatra conocido, otros compañeros psiquiatras, sociólogos relacionados, gente que estaba más que nada relacionado a las disciplinas del área de la salud mental. ¿no? Ajá. Entonces, pasa, pasa, pues yo ya, después sí yo me empiezo a meter de lleno a trabajar ni bien yo me recibo yo trabajé durante un año voluntario en un hospital eh, de aquí de, de, de Perú y en ese hospital trabajé en el área de geriatría me llevaron a trabajar con hipertensos me llevaron a trabajar con diabéticos este eh, trabajábamos en programas sociales entonces ¿Y tú, y yo tú hacías, un camino... hacías violanza con ellos en el hospital pues, no no yo trabajé haciendo violanza siempre yo ya desde que me recibí cuando yo terminé, nosotros nos recibimos, yo ya estaba, yo eh, es decir, nosotros nos recibimos, este, desde que yo me recibo, este, yo empecé a trabajar en, en, en. Yo no tenía grupos regulares. Yo no tenía y, y Estamos hablando regulares. de los años 90. Estamos hablando del 92, 93, del 92 94, 94. 93, yo no tenía, no tenía grupos regulares, yo simplemente trabajaba en municipalidades, ¿no? O sea, yo de entrada entré, a, es decir, mi concepto era de las conversaciones que teníamos con Rolando, este a, a, yo tenía una yo era una oveja negra en el grupo, ¿no? Porque yo yo me confrontaba un poco porque yo le decía que la biodanza, había que sacar a la biodanza, le digo, "¿Cómo vamos a dejar la biodanza entre cuatro paredes, ¿no? ¿Qué es lo que se pa, pasa, ¿no? En esas cuatro paredes, este todos este, todos sintonizamos en, en una misma, eh, estamos detrás de una disciplina y un objetivo común y sintonizamos perfecto, pero cuando uno va a trabajar a pueblos, a zonas de barriales, en municipios o trabaja en hospitales, eh, la gente tiene otra necesidad. La gente claro. dice, esto es un medicamento para mí, ¿no? Lo voy a tomar, pero no es... Este, la gente no, es, no tiene a veces una regularidad como la que puede tener un grupo de biodanza, que tenemos las etapas de inicial, intermedio, de profundización. No, eso no existe en el ¿En hospital, hospital. ¿En el hospital cómo eran las sesiones, Oscar? Las sesiones, las eran? La ses las sesiones, las ses eh, las sesiones había, que, había que, yo tenía que abandonar desgraciadamente a la estructura formal ¿No? Básicamente en los relatos de vivencia, ¿no? Que, que te, te, yo, en el hospital había la necesidad de que la persona se llevara la parte, alimentar su parte cognitiva para darle la tranquilidad de que lo que estábamos haciendo, porque la persona en el inicio este, dice, bueno, me hicieron caminar, que fue entretenido, inclusive yo tuve que luchar mucho contra el Tai Chi, ¿no? Porque la gente decía, ¿qué haces? Ah, es algo, algo como el Tai Chi, decían. ¿no? Entonces, ¿cómo le haces entender a una persona que en esa época nosotros, el, justamente en, en, en estos hospitales, en, por ejemplo, en el año 92, este, en, no, eh, todavía no había aparecido la medicina complementaria desde el punto de vista de lo que, de lo que, fue, de lo que era en el mundo, en, en los años 90, recién en Perú, empieza con fuerza en los años 2000, recién, ¿no? La medicina complementaria. En el 2002 yo participé de la formación de la primer diplomado que hubo en la Escuela de Medicina más importante del Perú, este, para formar a médicos y enfermeras en medicina complementaria y entre ellas estaba la biodanza, con el tai chi, con la reflexoterapia, con la, el biomagnetismo, ¿no? Entonces, este, un poco... En, en los 90 no, no había todo esto, entonces eh, yo tenía que sentarme con el grupo, además este, eh, yo era, fui, fui posiblemente, no, quizás me equivoque, pero fui el que regularmente trabajaba con grupos grandes, porque yo trabajaba con 200 pacientes, ¿no? Claro. En, geriatría eran 200 en realidad pacientes. fuiste tú el, eh, el pionero, en, al menos en Perú, de biodanza y acción social, entonces, en realidad, claro. lo, que, lo que llaman ahora biodanza y acción social. <risa> que, que, claro, porque, porque en el caso de Silvia Montes, Silvia Montes era obstetriz y trabajaba en un hospital como obstetriz y Silvia desarrolló toda una línea donde escribió libros sobre la biodanza y el, el, el, el preparto no todo lo que es la etapa anterior haciendo biodanza trabajando con las parturientas no Ajá. entonces ella estaba eh, ella era obstetra pero ellos tenían un problema que yo no tenía este incluyéndolo a Francisco Rivera que Francisco Rivera trabajaba en el, era era una una persona muy reconocida trabajaba también en el área de psiquiatría de los hospitales, pero ellos no podían hacer lo que yo hacía, que era yo hacía biodanza ¿no? ellos no podían porque ellos tenían el problema de que como eran profesionales reconocidos como obstetriz como psiquiatra y en esa época de los 90 ve a decirle vamos a hacer biodanza ¿no? entonces ellos no podían hacerlo cuando yo era, por eso cuando yo, mira todo esta, este esta introducción te la hago para llegar a por qué Rolando me llama a mí cuando Silvia Montes, después de estar todo un año y medio, este, eh, eh, eh, prácticamente, eh, no, pimiento después de haber estado casi 12 años dirigiendo la escuela, ella tuvo que viajar a Europa porque tenía sus hijas, entonces ella dijo, bueno, yo ya no puedo dirigir la escuela y le dijo a Rolando me voy a ir con una persona que me reemplace, ¿no? Entonces, cuando Rolando me llama a mí, habiendo, mis compañeros eran psicólogos, ya había varios, psicólogas, psicólogos, este, había eh, psiquiatras. Entonces, cuando él me llama, yo le digo a Rolando, ¿no? ¿Pero cómo me llamas a mí si está mi compañeros No, es que justamente te llamo a ti porque tú eres biodanzante, porque tú eras contador público. Ellos son psicólogos y psiquiatras. Entonces, en ese momento él me dijo, ¿no? Me van a empezar a mezclar la psicología y la psiquiatría en la biodanza. Entonces, este, es natural que eso pase, ¿no? Sí. Porque mis compañeros tienen formación en, en, en distintas disciplinas, ¿no? Entonces, este, era imposible que mi compañero Francisco no, no utilizara algo del análisis transaccional para, para hacer biodanza también y para hablar con las personas, ¿no? En cambio, yo no tenía absolutamente nada ni me interesaba saber nada, ¿no? Porque eh, yo realmente me he comportado un poco como, eh, mi, mi única consecuencia que hay es que yo este, soy este biodanzante nato y ahora las referencias que yo tomo de, la, de otras disciplinas, como te hablaba, del caso del doctor Van der Kol y todo lo demás, es porque justifica justamente el hecho de que nosotros, el abordaje que hacemos nosotros justamente es desde el sistema reptiliano, si vamos al, a, al cerebro triuno, a, del sistema reptiliano al límbico-hipotalámico y después al, al sistema, pues, al neocórtex. ¿no? Entonces, y en aquella época, este, yo me preocupé mucho. Por ejemplo, yo logré un convenio eh, con una universidad para trabajar en biodanza. Este, con los psicólogos la biodanza para ayudar a la, a la escuela de psicología ¿no? Ajá. No, para, no para que el psicólogo fuera profesor de biodanza sí, sí, sí. sino para que el psicólogo tenga una forma de sanarse porque los, el, el, el, el, la persona que estudia una profesión como psicología psiquiatría a veces en muchos casos que yo conozco las personas ingresan para solucionar problemas personales ¿no? de ellos ¿No? Y, y después se va generando la vocación en algunos y en otros no, simplemente lo tienen como una profesión técnica y la aplican en función a lo que ap aprenden en las capacitaciones. ¿no? En cambio, la biodanza para mí hasta hoy en día necesita el facilitador ser biodanzante de sí mismo. ¿no? Sí. Un facilitador sí. que no hace biodanza sí. cotidianamente no, no es un facilitador. Claro, yo no le digo a la gente, vente a vivir a la montaña como yo. No, porque yo hoy viví, viví también casi nueve, nueve años este, haciendo biodanza en Lima, ¿no? en la ciudad de Lima. Lo que pasa es que yo entendí que la biodanza y la acción social eran lo mismo. ¿no? Entonces yo tuve muy pocos grupos regulares. Lo que sí tuve es que como yo era didacta y se recibían profesores de biodanza y a, para hacer la carrera de didacta acá en Perú nos costaba porque teníamos que viajar a veces a otros países a, a, o traer, traer, traer este, los didactas era difícil. Entonces uno te, tenía que eh, buscar ir a, a otros a congresos, a otros países. Entonces este, este, el, en el caso mío yo ayudé a muchos compañeros. Cuando, cuando yo, yo ya estaba de didacta, eh, más que nada a partir de los años 2000, cuando estaba de director de la escuela, yo, yo, yo ayudaba a compañeros que tenían grupos regulares y yo iba y lo formaba una, un fin de semana por mes. ¿no? Le claro, daba yo me, gustaría, me gustaría rescatar otra vez, de nuevo, el tema de quién facilita a los facilitadores. Porque ah, tú sí. has, dado, has dado un... un una clave importante que es el facilitador, eh, es importante que siga recibiendo biodanza para, para, para seguir en, ese, en esa autoindagación constante que nos permite estar siempre eh, dentro de lo que sería el principio biocéntrico y como responsables de alguna manera, como facilitadores, responsables de grupos y de, y de personas, mantener. Esa autoindagación constante para que todo, todo aquello que ofrezcamos sea lo más genuino posible dentro del principio biocéntrico. Y entonces, la pregunta esta de quién facilita a los facilitadores, ¿qué, qué, qué, qué opinas tú? de ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú de esto? Sí, yo, yo personalmente te quiero dar cuál es mi concepto así estructural cuando converso con una persona este, que dice que, que es la biodanza, ¿no? que al margen de que es un sistema de integración, de aprendizaje, la definición que todos conocemos, yo le digo a la persona, mira, la biodanza es así, tú vienes porque quieres sanarte, ¿no? aún vienes, te encuentras con un grupo, ese grupo tiene detrás una metodología, y detrás de la metodología hay un facilitador. Cosa que en otras disciplinas no. Cuando uno va al psicólogo, hay un, está la persona con el psicólogo. Y en la psicología del siglo pasado se acostumbraba a que la persona creaba una cierta dependencia con su psicólogo. ¿no? Entonces, en el caso de la biodanza, no. La biodanza para mí es una persona viene y, es, y tiene un grupo. Ese grupo se empieza a convertir en el sanador de todos. Pero esos sanadores necesitan una metodología, que es la, la metodología que nosotros tenemos, y esa metodología de, necesita un facilitador. Ahora, cuando yo estoy facilitando al grupo, yo no estoy. Yo lo que tengo que lograr es que el grupo, que el grupo tenga una relación de interactuar, y de autosanarse y autoanalizarse entre ellos. Y yo simplemente me convierto, como a veces digo, en un guardián, en, en, en una persona que está cuidando a ese grupo y que está así tratando de adaptar, que, que el grupo vaya, por ejemplo, la, hay facilitadores que en mi época hacían la sesión de biodanza, todos la teníamos que registrar, no teníamos cuadernos de cuadernos registrando cada sesión, pero yo personalmente Discutía con mis compañeros porque yo muchas veces no podía cumplir con ese cuaderno porque el grupo me, lle me llevaba para otro lado. ¿no? Por ejemplo, yo decidía un día trabajar la línea de creatividad y, y el grupo de pronto me empezaba a llevar hacia la línea de trascendencia. ¿no? Entonces yo no podía decir, momento, momento, corri corrijo, okay, okay, vamos, vamos a volver a la creatividad otra vez. No, yo agarraba y iba dejaba que el grupo fuera hacia la línea de trascendencia. Pero para lograr eso, este, yo simplemente no podía decir, terminé tres años de hacer la biodanza, hice dos años más o año y medio, dos años más para formarme y ya está. No, yo tenía que sentir a ese grupo. Y para sentir ese grupo, para sentir a dónde quería ir el grupo, para, para poder identificar... Eh, los liderazgos que se iban dando para poder para poder en la época nuestra era tan complejo poder lograr tener un grupo de personas iniciales porque había que ir formando los grupos las personas que entraban a que tenían grupos particulares no podían tener empezaban con gente que de golpe tenía una experiencia ya si se si hacían los intermedios se quedaban sin gente inicial no entonces había que estaba todo mezclado entonces yo prefería eh, llevar a la biodanza, eh, eh, trabajar en, en municipios, trabajar en hospitales, sí, tra trabajar donde, donde estaban justamente. Y la idea era que cada vez que yo daba un taller y pasaba, porque por ejemplo las personas acá, la mayoría son muy religiosas, entonces imagínate, 200 personas se querían despedir. Entonces parecía que era como cuando en la misa el sacerdote este, da la, la hostia y, este, y se ponen en hilera, ¿no? Y cada uno me abrazaba y me bendecía, ¿no? Que Dios lo bendiga. Y, y, y yo terminaba en un estado de, de éxtasis. ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué fumar droga, qué marihuana, ni otras cosas? Era un estado de éxtasis total. Y era tal la, la, la sensación de conmoverme, que yo tenía que, que hacer biodanza conmigo para poder ni, ni, nivelarme, ¿no? claro, Entonces yo me tenía gustaría, que trabajar. Me, me gustaría, sí, yo... llegado a este punto, me gustaría, me gustaría saber, eh, porque todo lo que tú estás contando como facilitador, ¿no? Es algo que, a pesar de que tú lo, lo relacionas en una época concreta, porque, bueno, porque fue en aquella época, esto sigue ocurriendo. ¿eh? De, de una forma u otra sigue ocurriendo, porque seguimos siendo humanos y, y personas. ¿eh? Entonces, to, toda, toda esta dinámica de, de la, de, de, de, del encuadre y todas esas historias, en fin, siguen ocurriendo. Pero la, lo, lo que quería que comentáramos ahora es... La soledad del facilitador y de la facilitadora. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, Bueno, eh, yo soy, yo pongo la soledad. Es decir, por ejemplo, mira, eh, eh, cuando se trabaja, cuando eh, yo trabajé 10 durante. Minutos. Oscar, tenemos diez minutos, tenemos. Nada más, ya. No, este, yo creo que la soledad es un, el momento justamente donde uno se conecta con, con uno mismo, entonces no hay, no es, la soledad no es una debilidad como para mucha gente lo es, sino que para mí es un potencial viviendo más que nada acá en la montaña, ¿no? entonces este, la soledad para mí es el momento que yo me comunico y ahora con las neurociencias ya uno no tiene excusa como para no empezar a, empezar a, a reaprender las funciones originarias de vida porque definitivamente cuando el facilitador tiene más años de experiencia, como que más a veces se va alejando de la parte personal y se va preocupando más por la parte técnica, por la, las músicas, por todo lo demás, inclusive por buscar nuevas músicas y todo eso, cuando lo que la preocupación que yo tengo que tener es, es a reconocerme. Ahora, por ejemplo, tenemos las investigaciones que han hecho profundas sobre la microbiota, sobre la exobiota, que son todos estos seres vivos que habitan en nosotros, la microbiota casi el 70% de mis defensas inmunológicas, entonces tengo que profundizar en cómo me, auto, cómo me, me, me voy a empezar a autosentir a mí mismo, ¿no? que inclusive uno va descubriendo a medida que avanza, cada vez necesita menos este, eh, las músicas, yo en el contacto con la naturaleza hago trabajos acá con las personas que vienen con con el aire, el fuego, y qué, qué músicas voy a estar poniendo. Si la, si eso, y esa es la conexión conmigo, escucharme a mí mismo, ¿no? Y trabajar conmigo, porque la, las, los movimientos no son cosas mecánicas, ¿no? Los movimientos, la, la capacidad de fluir no es una capacidad física nada más, es una capacidad emocional. Entonces, si yo todavía soy un facilitador y siento que tengo bloqueos. Yo eso lo tengo que trabajar. ¿Y cómo lo trabajo? Lo trabajo co junto con el grupo, porque el facilitador está atento, pero también está recibiendo del grupo una energía. Ahora este, justamente están demostrando, por ejemplo, el doctor Fuster, español, él demuestra que la intuición está en todo el cerebro permanentemente. Antes nos decían que la razón era más importante que la intuición. Y para trabajar la intuición no puedo estar leyendo libros ni, ni aplicando técnicas. La intuición es, es justamente algo que nace de mi autopercepción, de mi estado de meditación conmigo mismo, ¿no? Y de, de, de, de, de recuperar el vínculo conmigo. Tenemos tres vínculos. El vínculo conmigo primero, la proxemia nos enseña a los, a los eh, facilitadores de biodanza. Eh, tengo que saber la proxemia, mi espacio de intimidad, mi espacio personal, mi espacio social. Todo eso lo tengo que estar permanentemente este, explorando conmigo. Entonces la soledad es el, no existe. La soledad en ese momento yo no estoy en soledad, estoy conmigo. ¿Y cuántos, cuántos conmigo estoy? ¿no? Yo siempre le digo a la gente... Cuando yo empecé biodanza tenía 12 personalidades, ahora me quedan tres a las que, con las que convivo a esta edad, no puedo estar peleándome todavía conmigo mismo. Entonces ya, ya esas tres que tengo, que no me, que no me apetecen mucho, pero bueno, la, la, ya convivo con ellas, pero me saqué nueve y me las saqué en los estados de soledad. Y me las saqué sí. en esos grupos, cuando esos grupos te conmueven profundamente, ¿no? Y no estar ahí este, pensando en el grupo simplemente eh, como que yo lo, di, yo lo estoy dirigiendo y claro. yo, estoy, yo soy el que, el que los conduce, ¿no? Estar instalado en el rol. Entonces, eh, nos quedan cinco minutos, Óscar. A mí me gustaría… <risa> ha, ha pasado rápido el tiempo, ha pasado rápido. Hay muchas cosas que podríamos seguir hablando y, y con lo cual pues, en próximas eh, entrevistas, próximas reuniones me va a encantar que volvamos a encontrarnos. Pero hoy, hoy Oscar, me gustaría, ¿qué mensaje, ¿qué mensaje darías tú a los facilitadores y facilitadoras de hoy? Es igual que sean nuevos o antiguos o es igual a los que hoy están facilitando grupos sí este yo, yo, eh, yo no quisiera pecar de pedante ni nada parecido en función a lo que voy a decir pero miren en este momento en que el mundo el mundo está eh, bueno en, de, dejando ya de lado el tema de la guerra que es algo ya totalmente in, incomprensible inaceptable pero me refiero a la pandemia. La pandemia fue la gran maestra que nos vino a enseñar que no estábamos acostumbrados a vivir en familia, pero nos lo vino, vino a enseñarnos que la familia no es solo de sangre. La familia es de alegría, de respeto y reciprocidad. Entonces la biodanza, el facilitador de biodanza, hoy más que nunca tiene una misión porque en este momento los facilitadores de, dejan de ser profesionales de para convertirse en misioneros. Y fíjense ustedes, en mi caso yo tuve la posibilidad de acceder hace dos años y medio antes de la pandemia al Ministerio de Salud y al Director Nacional de Salud Mental de acá de Perú. Y yo le decía, la biodanza es una disciplina, tienes un montón de facilitadores. ¿Dónde tenemos que empezar a trabajar? En los colegios. Eh, miren, en, en Perú, el 70% de la población peruana somos 33 millones. Casi 20 millones están en la educación básica re regular y superior. Tenemos casi 8 millones de estudiantes de la educación básica regular, más los padres, más los docentes, más los administrativos. Y ahí tenemos, entonces, eh, en este momento, al menos en Perú, la prevención es casi inexistente en salud mental. Entonces, en este momento, los facilitadores tenían que enfocarse en las instituciones educativas. Yo conozco el, eh, la, lo que es las estadísticas peruanas. ¿no? Entonces, eh, si un facilitador está bien que tenga su grupo regular, el grupo regular no hay que dejarlo, porque los grupos regulares son importantes, son personas que vienen y que necesitan que yo esté con ellos pero uno tiene que ir a buscar, ir a ofrecerse, porque acá en Perú en este momento la salud mental, tenemos en Perú dos años a los niños aislados de tener contacto con otros niños y es la socialización de los niños. Este, yo tengo un hijo estudiando en Alemania, tiene su pareja es este, profesora de educación básica de cuarto de primaria y estuvieron un mes y medio sin ir al, al colegio y ellos tuvieron un problema de salud mental muy grande según las investigaciones que hicieron. Imagínense acá dos años, imagínense en todo el mundo lo que está sucediendo, que esos niños han estado aislados. La biodanza en este momento no hay para mí, no hay y ahí es donde entro en el tema de la pedantería, no hay otra disciplina que tenga el poder para sanar inmediatamente lo que, lo que está empezando a suceder, que es el regreso de los niños a la educación en caso de América Latina, y que es realmente va a ser catastrófico lo que va a pasar. Yo he atendido ahora, hace un mes, a un niño de 12 años que se hizo, se cortó las venas, se quiso suicidar. ¿no? Lo he visto. Aquí, aquí en España, y como él, aquí en España empieza a es igual. Aquí en España Entonces, en España está Entonces, poniendo en toda Europa, en todo el mundo. A mí me parece muy interesante esto que has dicho, ¿no? O sea, la biodanza como prevención, como prevención. Prevención. Sea, muy importante. Es, no, no, no, no, hay, no hay, no. Yo les digo que he estado ayer estuve hablando con un miembro del Instituto Nacional de Salud de Perú y él justo me, él, este, nos monitoreó. Nosotros trabajábamos mucho con los médicos y enfermeras de medicina complementaria de acá de Perú y ellos, se llamaba quien sana al sanador, porque nadie sana a los médicos, nadie sana a los psicólogos, nadie sana, pero la biodanza sí, la biodanza sana a los facilitadores y la biodanza tiene la posibilidad de trabajar con 300, 500, yo he trabajado justamente, antes de la pandemia estábamos trabajando con mil docentes en un, en un coliseo, con mil docentes, imagínense lo que podrían hacer. Entonces en este momento, este, el, el, créansela, los facilitadores de biodanza se tienen que convertir en misioneros, esto es una misión, esto ya no es una profesión más, esta es una misión. Y si nosotros no hacemos nuestra parte y nos integramos en todo el mundo y nos dejamos de tonteras y nos integramos, tenemos un poder impresionante para sanar. Y no hay que estar ahora diciendo, ¿dónde me ubico? No, no te tienes que ubicar, tú tienes, no tienes que esperar que nadie te llame, tú tienes que ir. Yo a esta edad, yo tengo 35 años casi de biodanza y yo sigo hablando con los directores de las instituciones, de las UGELs que manejan a través del Estado a grandes masas de colegios y sigo hablándoles y los voy convenciendo y no me interesa porque aquí no es una cosa de orgullo, aquí es que por algo eres facilitadora de biodanza sí. y ahora ahí está, que era lo que decía Rolando, ¿no? tú tienes que encontrar cuál es tu misión y en este momento ya, la, el mundo te está esperando. Y esto no es pedantería, no es que yo estoy descalificando a las demás disciplinas ni nada por el estilo. Nosotros estamos preparados para trabajar con masas y ahora hay que multiplicar, tocar a los padres, que ellos toquen a sus hijos. Miren, es una cosa impresionante cómo la biodanza podría en un año sanar todo esto que se ha producido y dice que no se va a sanar ni en 10 años, al menos en Perú, la salud mental va a demorar 10 años en recuperar. Bien, hemos llegado a, al final de nuestro tiempo, Oscar. Ha sido un placer eh, y creo que el mensaje ha quedado muy, muy claro y yo te agradezco muchísimo tu, tu sinceridad, tu, tu pasión y y tu ímpetu <ríe> por, por, por lo que es ¿no? por, por, por honrar nuestra misión de vida entonces ya queda ahora ya quedas invitado para cual, para más adelante en otra en otra reunión vamos a seguir dialogando te agradezco Encantado. muchísimo muchísimas gracias no. <ríe> de corazón, de corazón. No, yo también te agradezco a ti por haber por, por bueno la casualidad es Dios disfraza, disfrazado de incógnito, ¿no? Y no es casualidad que estemos hablando, ¿no? Pero yo te lo agradezco de todo corazón también y cuenta conmigo y que los compañeros también cuenten con, conmigo para lo que quieran porque ahora más que nunca tenemos que, unir, que unirnos vamos, desde el corazón. Vamos a, vamos a también, vamos a poner, nos, eh, yo le pedí a Oscar que nos, de, nos dejara también un, algunas bibliografías interesantes para esto, entonces voy a poner en, el, en los comentarios... Del, de YouTube, voy a poner los tres libros que nos has recomendado, que son El estrés postraumático del doctor Van der Kolk, Sanar el trauma de Peter Levine y La teoría del desdoblamiento de Jean-Pierre Garnier. Y, y voy sí. a poner, con tu permiso, si tú quieres, Oscar, voy a poner también tu correo electrónico por si alguien ¿Cómo? tiene interés de ponerse en contacto contigo, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Encantado, yo no tengo ningún problema, agrego un libro más, agrego uno ah, sí. si me das dos minutitos, El, se llama Las Voces del Desierto, Las Voces del Desierto de Marlo Morgan, que es una psiquiatra que tuvo una experiencia con los a, auténticos, los indígenas de Australia, que sí. son los primeros indígenas que hubo en la tierra, según este, los estudios antropológicos, y ella tuvo una experiencia que es fascinante, y, se, y muy interesante para los que hacemos este, también biodanza un, un abrazo el otro, el otro para Perdona, has dicho dos libros bueno luego me lo dices luego me lo, dices. Te, lo mando, te lo mando ya sí, ahí vamos Macanudo. un abrazo un abrazo para todos y todas ustedes